¡Cállate, Nicolás! ¡Venga! ¡Vamos, ¡Listo, comenzamos a grabar, Nicolás! ¡Listo, solo! Good, good. comenzamos a grabar <música> comenzamos a grabar a grabar. Vamos, vamos! Comenzamos a grabar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Comenzamos a grabar. Listo, comenzamos a grabar. Listo, comenzamos a grabar. Vamos a grabar. Listo, pausamos. Vamos a grabar. ¡Listo! <risa> <risa> ¡Listo! comenzamos a grabar. Esto comenzamos a grabar. esto comenzamos a grabar. Comenzamos a grabar. I don't know. Esto comenzamos a grabar esto comenzamos a grabar Comenzamos a grabar. Faltan dos minutos para Comenzamos a grabar comenzamos a grabar esto comenzamos a grabar ¡Listo! comenzamos a grabar. ¿Pausamos a grabar? ¿Listo? ¿Comenzamos a grabar? Listo comenzamos a grabar Vamos a grabar ¿Listo? Pausamos. ¿Listo? Comenzamos a grabar. ¿Listo? Pausamos. ¿Listo? grabar a grabar Comenzamos a grabar. Pero comenzamos a grabar. Comenzamos a grabar. ¡Buenos! listo comenzamos a grabar Comenzamos a grabar. Comenzamos a grabar. Listo, comenzamos a grabar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a grabar. Listo, pausamos Listo, comenzamos a grabar Listo, pausamos Listo, comenzamos a grabar Listo, comenzamos a grabar Listo, pausamos Esto comenzamos a grabar. Esto comenzamos a grabar. Vamos a grabar. Comenzamos a grabar Comenzamos a grabar. Listo, comenzamos. Listo, comenzamos a grabar. Comenzamos a grabar ¿Pausamos? ¡Vamos Nos vamos a grabar. Comenzamos a grabar. listo comenzamos a grabar comenzamos a grabar Comenzamos a grabar. ¡Vale! ¡Vale! Comenzamos a grabar. pausamos. Listo, comenzamos a grabar. Listo, comenzamos a grabar Comenzamos a grabar Comenzamos a grabar Aquí va adentro, comenzamos a grabar. Vamos, Charlie. ¡Sí! Comenzamos a grabar. ¿Comenzamos a grabar? Esto ¿Comenzamos a grabar?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 No, no, no, pasa no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,